Hoy vamos a conversar con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a quien hemos invitado acá a hora 23 para hablar acerca de todos estos detalles, porque el tema económico le interesa mucho al boliviano. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, España. Muy buenas tardes. Buenas noches a hora 23. Efectivamente, estamos aquí para hablar sobre el programa económico que está llevando a cabo el gobierno del presidente Luis Arce, que es un programa que está avanzando en estos 75 primeros días y ha empezado a dar elementos de análisis por parte de muchos analistas y obviamente son 75 días que ya hemos sacado bastantes medidas importantes para la economía del país. No es eh, fácil, en medio de una pandemia, después de todo lo que ha ocurrido también el 2020, la situación, y el mismo presidente lo dijo desde un inicio, no va a ser nada fácil, no es una tarea sencilla. Así es. Bueno, eh, cuando te han dejado la economía destrozada, y obviamente... Adicionalmente, el fenómeno de la pandemia, que es un fenómeno que no se puede negar, pero también hay que poner el diagnóstico muy, muy claro. Eh, el otro día veía en, en este programa que el analista Gonzalo Chávez uh -huh. señalaba de que las medidas que se habían sugerido en estos 75 días en el área económica eran medidas aisladas, eran medidas eh, pobres poco articuladas Ministro, ¿qué le parece no. si revisamos lo que él dijo? Claro Para que claro. conversemos del tema Veamos lo que dijo el analista En el tema económico eh, ha insistido en esta idea de que la crisis comenzó hace un año no y que la desaceleración de la economía, la recesión el desempleo, la pérdida de reservas internacionales es de entera responsabilidad de una vuelta del neoliberalismo que se habría dado en este año ¿No? Eh, habría que preguntar cuáles son esas medidas neoliberales a las cuales se refieren la cual se estaría reconstruyendo el neoliberalismo en menos de un año cuando yo veo por ejemplo que al bono del hambre le antecedieron cuatro bonos pues me cuesta un poquito entender de qué neoliberalismo estamos hablando la idea del gobierno y del presidente es que esta crisis es pasajera esta crisis, el tren de la economía está yendo espectacularmente, se ha descarrilado un año y ahora se están tomando medidas simplemente para colocar nuevamente el tren en el camino correcto y vamos a volver a la vieja normalidad. Nos, no dijo absolutamente nada de una interpretación que creo que es más correcta de decir, miren, la crisis no comenzó hace un año, la crisis comienza en el 2014 con la desaceleración de la economía boliviana. Hasta el 2013 la economía había crecido casi al 6.8%. Posteriormente eso, debido a la caída de los precios de las materias primas, vimos un sistemático desaceleramiento de la economía boliviana, 5% punto eh, eh, cuatro el 2014, cuatro el 2016 eh, y así sucesivamente para llegar el 2019 antes de la subida de años a un 2.2 la economía ya venía desacelerada este ya teníamos seis años de déficit comercial. Entonces, los indicadores macroeconómicos estaban sumamente deteriorados. Entonces, cuando viene la pandemia, viene la cuarentena y viene un mal gobierno este, eh, como es el de Áñez, por supuesto, esta crisis se profundiza radicalmente. Bien, ministro, lo acabamos de escuchar, eso fue lo que pasó en hora 23. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Qué le responde, por favor, al analista? Bueno, a ver, señalar que el... Señor, el comentarista Gonzalo Chávez, 14 años ha dado vaticinios, predicciones económicas y a ni una sola de esas predicciones le ha dado pie con bola. Eso es lo que hay que eh, eh, manifestar. Yo tengo aquí un resumen de todas las predicciones que hizo el señor Chávez en los 14 años y a una sola le ha dado eh, pie con bola. Primer elemento. Mostremos... Lo que pasó en la economía boliviana. La economía boliviana eh, en su performance del Producto Interno Bruto estaba creciendo en torno al 4%. Uh -huh. Se crecimiento es el crecimiento que llamamos tendencial hasta el 2018 4,55 49 43 42 el 2018 4,2 la economía estaba viendo en su performance de mediano y largo plazo y qué pasó? Pasó que el gobierno de facto en los cinco primeros meses, casi medio año, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, en, eh, noviembre y diciembre de 2019, enero, febrero, marzo 2020, administró muy mal la economía. Empezó a eliminar la producción de las empresas públicas, golpe a la oferta. Disminuyó la inversión pública, golpe a la demanda. ¿Dónde la llevó a la economía? Miren... ...aquí este bajón tremendo que le da el gobierno de Áñez en los cinco primeros meses y no había todavía pandemia. ¿Ah? Hay que señalar que el analista Gonzalo Chávez en esos meses tuvo una complacencia con el programa económico, yo lo voy a leer aquí. El 9 de febrero del 2020... Él decía, en la actualidad se está corrigiendo parcialmente el déficit público, se racionaliza la inversión innecesaria, se fomentan las exportaciones, ese es un modelo totalmente abierto al, al dejar hacer, dejar pasar. Y se está siendo cuidadoso con las importaciones. Por lo tanto, se está retirando presiones sobre las reservas internacionales. Se manda una señal de credibilidad en la política cambiaria. Vea el programa financiero 2020 del gobierno. Lo dijo el 9 de febrero del 2020. No en complacencia al modelo económico. El 19 de abril del 2020 también hace lo mismo. Y dice... Eh, Frente a una crisis de demanda, dice, la receta tradicional que inicia es reactivar la economía con políticas fiscales monetarias. Y se incrementan las transferencias, el gasto y la inversión pública. Se reduce la tasa de interés y aumenta el crédito. En este caso vamos por buen camino dice, en la entrega de bonos, el alivio del pago de las deudas y servicios y los créditos para el sector de la pequeña y mediana empresa. Bueno, no sé cuál era el buen camino que él veía porque se cayó la economía boliviana en los cinco primeros meses. No había pandemia todavía. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento del primer trimestre de la economía? 0%. 0.56, eso es prácticamente cero. El otro trimestre, menos 11.1%. O sea, en un trimestre la economía se fue por el desfiladero. ¿Eso es buen manejo económico? Sin duda que no. Y el analista Gonzalo Chávez, bueno, tuvo una complacencia con el gobierno anterior, ahí lo estoy mostrando, no es un invento. Y nosotros creemos que en los 75 días hemos estado haciendo cosas adecuadas, porque hemos partido, Bania, de un diagnóstico adecuado. Primero, si le das golpe, como estoy demostrando, a la parte de la demanda, Quitas la inversión pública, bajan los ingresos, la gente no tiene para el consumo y de paso eliminas producción de las empresas públicas, en el caso de la URIA... Tú sabes que eh, ya en noviembre del mismo 2019 se cortó la producción de uria. ¿Y qué significó eso para el país? Una importación por 6.8 millones de dólares de importación de uria, cuando el país la podía producir fácilmente. Entonces, eh, si me permites esta partecita más, eh, cuando vemos que hay un golpe en la oferta y la demanda, obviamente la economía se está yendo... En una, en, un, en, un, ...en una dirección hacia abajo. Y obviamente nadie pensaba que la pandemia iba a tener o iba a llegar a, a muchas partes del mundo. Uh -huh. Sobre lo que ya hicieron en ese momento, ya la economía estaba muy mal. Y obviamente la pandemia, y no tanto la pandemia, la cuarentena mal llevada... ...sumió a la economía en este eh, triste escenario de de crecimiento y crisis, porque fueron ya varios trimestres donde la economía ha demostrado que estaba en recesión. Ahora, ministro, ¿qué pasa con estas empresas bolivianas? Estas empresas que no están produciendo. ¿Tenemos el dato de aquellas empresas que eh, no están generando recursos, que más bien están generando pérdidas o no? Bueno, nosotros le hemos, hemos señalado en su momento que hay de las empresas públicas Muchas que han dejado de producir porque justamente el gobierno de facto hizo, eh, la hizo suya la estrategia de, por ejemplo, ir matando a muchas de las empresas públicas. Por ejemplo, BOA le quitó los itinerarios, los horarios especiales y en, favore en favorecer a otro tipo de empresa privada. No voy a decir el nombre, pero ustedes bien lo saben. Eso es un elemento que fue quitándole competitividad a esa empresa. La empresa de Uria quemaron la turbina y dejamos de producir Uria. Tuvimos que exportar importar por 6.8 millones de dólares, una cantidad de plata que le pudiera haber servido al país. Y PFB, la adenda mal hecha del contrato para llevar gas a Brasil con precios inadecuados, con una producción disminuida, obviamente también le dio un golpe duro a la producción de YPFB. Y así, a varias empresas públicas le dieron el golpe. Y ahora esas empresas se están tratando de reactivar uh -huh. y revitalizar nuevamente para producir entel, la, la misma Entel, que ahora se está revitalizando y está tratando de volver a los niveles anteriormente eh, generados, a, anteriormente al 2020, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa azucarera? Bueno, la empresa azucarera, el, la empresa azucarera, Evania. Uh -huh. Fue creada para un propósito esencial, estabilizar el mercado del azúcar. Si tú recuerdas, el año 2010-2011 hubo un problema en el mercado mundial del azúcar. Nosotros eh, sacamos nuestra azúcar, la exportamos y aquí en el mercado interno no había azúcar. La empresa eh, EASBA, la que tú señalas, eh, fue creada para estabilizar Justamente estos problemas en el precio o en la cantidad en el mercado del azúcar. Entonces la empresa ha dado sus primeros frutos, ha empezado a generar recursos y varias empresas públicas lo han hecho. Pero si viene un proceso en el que destruyes todo eso, obviamente eh, te va a generar pérdidas, te va a generar problemas. A futuro se está pensando en reactivarlas. Ya se está hay un reactivando. Fondo. En el PGE uh -huh. hay un fondo de 14 millones de, de. Perdón, de 500 millones de dólares que van a permitir a muchas empresas a darles capital de trabajo que no le dio el anterior gobierno de facto porque. Date cuenta, las medidas que sacaron en el anterior gobierno eran privilegiando al, al empresario privado, que no está mal. Yo no digo que, que... pero también debería haber sido el mismo tratamiento para las empresas públicas. Pero si me permites, volviendo al análisis del diagnóstico, queda claro que si en el lado de la demanda tú te has dado el lujo de quitar inversión pública en los cinco primeros meses previo pandemia, Quitas producción y ya en el primer trimestre estás generando un nivel de producción que te está dando una tasa de crecimiento cercano a cero. ¿Qué significa eso, Bania? Significa que la economía no está ya produciendo nada. De 2,2 de diciembre a no producir nada o oh, generar el mismo nivel de producción, no tener crecimiento y es algo preocupante. ...muy mala estrategia de manejo de la economía. Segundo elemento, la pandemia mal, eh, mal encarada... ...con una cuarentena equivocada, que ha generado? Ha generado que la producción y la, y la demanda... ...con los problemas previos a la pandemia... ...se acentúe el problema. Quiero que, quiero que se dejar claro, Vania que el problema de la caída de, de la producción de la crisis no, no es exclusivamente de la pandemia aquí habían habido cinco meses, casi medio año de mal manejo económico que obviamente la pandemia la ha acentuado a los niveles que ahorita estamos viendo, pero en las medidas del bono contra el hambre que hemos llevado a cabo el reintegro en efectivo del IVA hasta el 5% hoy día el presidente ha entregado los primeros cheques del FIDECOMISO para los créditos que sustituyen producción final o insumos importados se está alentando el lado de la oferta. ¿Y qué resultados hemos visto? Primero, el primer elemento es que vemos que de diciembre a 2020, de octubre de 2020 a diciembre, octubre de 2020 a diciembre de 2020, ...hemos aumentado la inversión. ¿Cómo? Los proyectos que estaban, termina, estaban por terminarse o no los habían dejado inconclusos... ...se han ido concluyendo y se han ido obviamente pagando. Esos proyectos han sido concluidos. Es un elemento que está mostrando la dinamización de la economía. El segundo elemento, si me permites, Vani, que es importante que la población conozca. En este cuadro estamos mostrando cómo... La, las actividades dinámicas entre septiembre y diciembre pero fundamentalmente nota diciembre cómo ha mejorado las ventas y las actividades de supermercados hoteles restaurantes eh, luego está aquí transporte aéreo todo ha ido mejorando ¿por qué? porque la inyección del bono contra el hambre de la liquidez del bono contra el hambre le ha generado a la economía Ahora, estos elementos ah ¿eh? ministro si es que volvemos a una cuarentena rígida, estas cifras pueden bajar. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque hay diferentes sectores que están pidiendo esto por el tema de la pandemia. ¿Qué tan peligroso es para la economía de nuestro país? Bueno, los extremos son malos, ¿no? Las, la cuarentena uh -huh. lo que puede hacer es matar a la economía. Porque al final del día, si tú no puedes generar ingreso día a día, te dicen enciérrate, al final también puedes morir por no generar recursos. ¿ah? Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es una estrategia que esté basada en qué? En detección vía pruebas, que es lo que se ha implementado, hacer pruebas más uh -huh. eh, rutinarias, masivas. Detectada a las personas, hay que aplicar el tratamiento y luego también hay que aplicar las vacunas. Son elementos que te ayudan a no tomar esas medidas drásticas de las cuarentenas rígidas. Un elemento que si me permites también señalar que no, no se ha podido eh, mostrar es que también la recaudación tributaria, Pania, aumentado. ha aumentado. Y esto es resultado, esto es resultado, esto entre diciembre de 2020 y enero 21 ha aumentado notablemente. Y eso señala que la economía está generando... Y está reaccionando a las medidas que estamos lanzando, no como lo dice el señor Chávez, que son medidas aisladas. Nosotros no podemos entrar a tirar dinero por el cóptero, verdad? verdad esto es un proceso gradual que tú tienes que ver cómo está reaccionando la economía para ver si tienes que poner tal vez otro bono más o la, el incentivo a la producción por estos fideicomisos también está generando reacción y esos son los elementos que hacen que el modelo nuevamente esté, esté funcionando la inversión pública aquí es el elemento clave que le va a dar a la economía la certidumbre y el derrotero que tuvo por varios años. Es un elemento clave en del, del cual nosotros no vamos a desfallecer en apoyarlo e implementarlo. Cierro con esto cortito por favor, sí. ministro, para darle el mensaje claro a la población. Se vienen tiempos difíciles, pero... ¿También vamos a salir de ellos? ¿Es posible un bono, como me acaba de decir hace un momento? otro bono? Bueno, estamos por eso, estamos viendo cómo está reaccionando la economía y lo está haciendo de manera adecuada. Probablemente no sea necesario porque está ya poniéndose la dinámica de la economía. Es difícil la salida, pero lo, lo estamos logrando y obviamente en 75 días no creo que... Quieran los resultados inmediatamente, pero aquí se está mostrando que los vaticinios que hacen todos esos anal analistas agoreros de que esto no sirve, esto no funciona, que el modelo está agotado, realmente caen en saco roto porque no están haciendo análisis económico. 14 años han hecho vaticinios equivocados como el señor Chávez y no han sido ciertos. Entonces, yo quiero aquí desmistificar esos elementos que se ha señalado el otro día y que con cifras y con gráficos, con información, lo estamos demostrando, Vani. Ministro, le agradezco mucho por haber venido. Sé que tiene que volar en este mismo momento, así que lo vamos a dejar ya libre. Que le vaya muy bien. Un placer. Gracias, Vani.